We'll <laughs> be Pues eh, nos gustaría de pronto para empezar que, que tú mismo nos puedas contar eh, pues un poco sobre tu experiencia e intereses académicos y cómo cómo empezaste con, esta, con el estudio de esta lengua en Chiapas. Este, sí, efectivamente, empecé a trabajar en Chiapas hace muchísimo tiempo, en medio siglo, en 1966, cuando seguramente ni existías. Eh, y, eh, y este interés que tengo ahorita y el trabajo que estoy haciendo en últimos, ya son como 12 años más o menos, o 13 años que he estado trabajando eh, en la lengua de señas es un, un como dicen en inglés como un afterthought un, un, un pensamiento un poco después que resulta casualmente de de un, una trayectoria muy larga de trabajo sobre el Xochitl, que es una lengua maya de, de los altos de Chiapas. Con eso empecé en los años 60 uh, como estudiante, como estudiante de licenciatura. Y, este, me interesé, bueno, yo fui a Chiapas la primera vez para trabajar la música tradicional de la comunidad de Cinecantán, que es una comunidad que se ha que sea, bueno, que ha sufrido, vamos a decir, este, muchísimos años de, de investigación antropológica. Uh -huh. Y yo llegué este, como uno de los últimos estudiantes de Harvard para trabajar en el infamoso proyecto Harvard de Chiapas, que tenía la idea de trabajar un poco al estilo viejo de la antropología, de trabajar la antropología de esta comunidad, que es una comunidad, pues, como muchas de Chiapas, pero este, tenían la idea un poco equivocada, de que era una comunidad cerrada y aislada. Eh, y eso sí, una, una idea tradicional en, en la antropología mexicana de las regiones de refugio, refugio. Quiere decir que eh, muchas partes de la república este, vivían un poco fuera de tiempo, un poco fuera de la historia y que las comunidades tenían sus, sus identidades que eran este, antiguas y este, medio aisladas. Y es, es un poco lo que pensaron en esa época de Siracantán. Y obviamente este, es posible hacer un estudio de ese tipo, pero no, no corresponde para nada con la realidad. Y, ni ahorita ni entonces. Pero este, la parte importante aquí es que entré a la comunidad la idea de trabajar la música, ¿no? y sin saber la ¿no? este, había explicado no, la palabra. ¿no? Entonces para mí no, no tenía mucho sentido trabajar en español, porque primero no, no lo sabían, pero segundo, los músicos, casi sin excepción, no sabían nada de español. Hablaban puro subsidio. Entonces como me metieron, maestros me llevaron y dejaron ahí ciertas familias, ciertos músicos viejitos, y me, me dio, claro, ¿no? si quieres aprender, está bien. Tienes que caminar con nosotros, uh -huh. acompañándonos ¿no? en el trabajo, trabajo del músico. Que en cine es algo muy tradicional. Es, eh, el papel del músico es obviamente tocar. Y hay dos tipos de música ahí. Que una, bueno, un tipo es mucho, mucho más antiguo, este, pero el otro es de cuerdas. Y tenía que ir a a los viejitos este, cuando tocaron porque aparte del, del otro problema de que este, no hablaba del suicidio ¿sigui siguiendo la teoría de los sinagros ¿sí? la música no se aprende no es algo que puedes aprender este, tienes que bueno, tradicionalmente la, la explicación era que tienes que tener un sueño y a través de ese sueño era un poco como el sueño que suelen tener los chamanes los curanderos este, es lo mismo que sueñar con algo, con este, algún ancestro, un dios, alguien que te dice, pues tienes que tocar, y luego este, al despertante, ya sabes tocar, no es ah. algo que te puedes enseñar a otra persona. Entonces los maestros me dijeron, bueno, pues a ver, es este, que puedes hacer, me pasaron una guitarra, pues no sabía tocar guitarra, que con cosas. Uh -huh. Dijeron, no, ok, pues a ver, este violín, porque también he tocado violín, este, agarré un violín de ellos que tiene, desde los, los, las, cuatro, las cuatro cuerdas que tiene un violín europeo, tiene dos cuerdas, ¿no? Entonces, tiene cuatro como, ajustadores para, para afinar, pero no me no, no, no. Entonces sí, más o menos podía podría. Me dijeron, pues obviamente si eres músico, pero ¿cuándo soñaste? ¿Qué soñaste? Y dije, pues no me acuerdo. Y no, creo que pues, okay, está bien. Entonces, pero el hecho es que este, al acompañar el, el primer año, los primeros cuatro meses que estaba ahí, porque vi que me si cómo es que uno aprende a hablar, eso sí, pues no hay forma. Ya ahorita, pues sí, uno puede ir a, vez a una escuelita en San Cristóbal y pagar okay. este, cientos de pesos y alguien te da clases, te da algunas clases. Pero en, esa, en ese momento no había ni textos ni nada. De línea estaba apenas empezando a tratar de escribir, no, no tenía una ortografía. Este, entonces, sí, yo, yo aprendí hablando con los músicos. Y en no, ese proceso sí. de pues de entrar a estudiar la música, ¿cómo, cómo se da el paso a, al estudio de la lengua de señas? Porque entiendo que hay como... Ah, bueno, eso sí, ya viene mucho. Entonces, Ajá. ya pasé muchos años, décadas, desde ¿no? 66 hasta... Como 2008 que formalmente podía trabajar en el cine. Entonces ya, ya hablaba bien. Ya había escrito una gramática, había publicado muchas cosas sobre la lengua, sobre la lingüística y también sobre la sociolingüística. Mi interés especial era este, como la conversación natural en su cine, la conversación caraca. Y había escrito mucho, tanto de lingüística sobre, como de antropología sobre eso ese tema. Este, y efectivamente, el primer trabajo formal que hice, aparte de eso de la música, que era muy interesante, pero no, no me daba para hacer una tesis ni nada, era sobre el chisme, el chisme del de, chisme oh. del de socialismo. Pues te aburro con toda la idea, pero es, es, va un poco al corazón de lo que es la tecnología, que es entender del estilo de vida de un pueblo, y pues qué manera más fácil al final de cuentas que de entender cuáles cuál son los valores del pueblo, de la comunidad, y cuál, es, cuál es el comportamiento bueno y cuál es el comportamiento criticable que estudiar el chisme. Pues sí había trabajado eso mucho tiempo. Pues, ¿Qué pasó? Yo estaba ahí por muchos, por muchos años viviendo en el pueblo, este, tenía muchos conocidos, este, muchos parientes, este, muchos compadres. Y en particular una familia con una que la que trabajé mucho, que eran amigos míos, este, la juventud, este, de repente este, se dieron cuenta de que tenía este, una niña sola, que nació sola. Y se dieron cuenta, de que, por favor, me veo estúpido, porque nunca, nunca, le, nunca este, me cayó en mente ¿no? de que esa niña era sola, no hablaba. Yeah. llegó a como dos, dos tres años. No sabían qué, qué, qué, qué hacer, no sabían qué pasaba, qué con ella. Pero era la única, la única sola en todo el, el pueblo. Eh, ahorita ya de decir cuatro okay. ¿no? mil, y medio. Pero en esa era mil personas. Entonces yo me di cuenta que sí era sola, pero este, la familia no quería soltarla ni nada, entonces no era, era mucho que. Pues no no había muchos y luego este, nació un hermano seis años hermano, solo y luego este, nació otra niña otra hermana que por 3 años no hablaba okay. pero no era solo simplemente no quería hablar este, estaba creciendo con dos hermanos un poco más grandes ¿no? una que tenía como dos años más y otro 8 ocho años que era la cuidadora ¿no? uh -huh. este, que estaban empezando con la ayuda más que nada de, la mamá, de desarrollar entre sí un sistema de comunicación que no incluía el social al lado. Bueno, luego ya después de los tres años esta niña empezó a hablar fluidamente del social. Estaba oyendo, estaba aprendiendo, pero pues no, no no le movía mucho este, la idea yeah. de ver el Y luego, después, dos, dos años después, otro niño solo. Pues eran cuatro hermanos y tres... tres solo? Bueno, eso sí me dio este, la inspiración. Bueno, la inspiración venía de Nicaragua, pero este, en mi caso digo, hijo de, pues aquí estoy viendo el proceso desde el principio, porque en el caso de Nicaragua nunca era el principio. Todos los niños llegaron ya medio grandes, con muchas facilidades y capacidades este, negativas, y luego en... El contexto de la escuela. Esa, esa, esa, esa, otra cosa. Este, ahí, ahí estuve mucho tiempo, los este, niños iban creciendo, este, son niños que había conocido desde nacimiento, pero nunca me quedé a trabajarlo porque no tenía la salida. O sea, fue más como, proceso como de, de, de estar viéndolo, pero sin documentar. Pero nada. viendo de ah, distancia. Pues okay. eh, pues, tengo unas, unos videos porque este, con con este otros compañeros, este, estábamos trabajando otros asuntos. Este, otro compañero que estaba trabajando con niños, trabajaba mucho en esa familia porque familia tenía, hay muchos niños en esa casa y este, siempre llegaba y entre algunos videos que, estaban, que estábamos tomando de repente salen los niños chiquitos, pero no muchos, simplemente era como fuera de mi capacidad. En 2005 me cambié de universidad. O sea, estaba por mucho tiempo trabajando ahí en Ciesas en mm. los años 90, pero en 2005 me invitaron a, a, trasladarse, a trasladarme ahí, a San Diego. Entonces también tuve que dejar mi, este, mi plaza en Ciesas y dejé también mi trabajo en Polón y a San Diego. Pero eso es importante porque en San Diego había conocido muchos años antes este, uno de las, una de las lingüistas más famosas de las lenguas de cine, es este Carlo Patton, que es sola, que ha este, hecho un trabajo muy importante sobre la sintaxis de las lenguas de cine. Y ella, en ese momento, estaba como en el cuarto año, quinto año, en un proyecto muy grande que yo conocía, con unos colegas en Israel, trabajando otra lengua de cine del desierto de Israel, Miguel, que es el famoso ABSL. Entonces, vi el trabajo que estaba haciendo ¿no? y era muy interesante. Y como yo había trabajado el gesto en el cine por muchos años, por otras razones, este, me di cuenta de que si yo no estudiaba ese, esa, ese fenómeno en pues, nadie lo podía hacer. ¿no? Yo decidí este, un poco siguiendo modelos de otros lingüistas que creció mucho, decidí que era mejor simplemente darme la, este, hacerme la pregunta. Más bien, como aceptar los fenómenos comunicativos que podría haber en esta familia, así tal y cual. Y ver, pues, entonces, ¿qué, qué veo? Así, ¿cuál, ¿Cuál es el proceso que veo? Entonces, bueno, inspirado por este, estos colegas de en, en todo el mundo, los que estaban trabajando en Israel, decidí que tenía pues, que era responsabilidad tanto intelectual como emocional como, como en relación con la familia que me empujaba a, a tratar de decir ese trabajo. Entonces, sí me acuerdo muy bien la primera vez que fui, fue en 2008 y con mucha resistencia, como muy realmente, ¿no? Desde llegué a la casa de Dios y les dije a mi compadre, que el papá de Dios le dije, pues, parece muy interesante Hay colegas que están trabajando en de medicina, ¿sí? y este los niños tienen algo este único que realmente no existe en otro lado del mundo seguramente existe por, por todos lados todos lados pero nadie sabe nadie los está los pues que yo sepa soy el primero de trabajar directo en una familia de primera generación que yo sé que empezó con esta niña ¿no? y cuando empecé a trabajar con ella en 2008, este, pues tenía, no sé, 20 años, 22, 23 años, algo así. Entonces regresé a San Diego con esa film, en el mes de mayo, algo así, de 2008. Y enseñé esa film, ese, ese film, esa, ese video a mi colega. Y me digo, híjole, bueno, esta gente está perfecta, no tiene ningún problema, no les entiendo nada. Pero, pues, obviamente, sí están hablando. Uh -huh. Entonces, eso sí me dio un poco más... Este, de aliento. Sí, exacto. Entonces, sí, regresé y empecé a trabajar. Y luego me di cuenta que, bueno, yo lo sabía, pero no, no había captado, no había pensado bien, de que la, la sorda este, más grande, la primera este, hermana, tenía un niño. Un niño que tenía en ese momento 11 meses. Ya. Yeah. Un niño que para mí, obviamente, sí oía pero pues no estaba hablando, este, apenas estaba empezando a hacer ruidos, y, pero sí estaba comunicando con los humanos. Entonces digo, ok, aquí sí tengo un caso de un invento de una lengua que viene de esta persona a tal fecha, que tiene un proceso que he perdido, de todo el proceso desde su nacimiento hasta el momento, pero que aquí también hay un segunda generación que está aprendiendo. Ajá. Entonces si regresé, yo dije, sí regresé este, a UCS y o sea. A traerme para fondos, y desde entonces, bueno, desde diciembre de ese año, empecé a ayudar cada mes este, a trabajar con ellos. Este, no sé si sabías, pero en el caso de Nicaragua, este, el gobierno de los sandinistas reclutó a ciertos lingüistas o izquierdistas de MIT para llegar, para venir a Madrid. Y este, ahí enseñarles en la lengua de en señas, enseñarles, y eso fue, fue un fracaso. Un o sea, primer pollingüista de no tenía idea de cómo enseñar una lengua de señas, y además los niños a mismo no les empezaron porque estaban haciendo su propio proceso. Entonces, sí, fue después de ese experimento fracasado que empezaron a ver ya con los ojos más claros. Entonces ahí, era algo. Y este, fueron precisamente en los años 90 que empezaron a trabajar la, la lengua de señas de, de Nicaragua, que este me interesó. Eso, eso sí me interesó. Este, porque era un paso muy importante en la lingüística teórica. Okay. La idea de que se puede crear una lengua desde la cara. O sea, porque todas las lenguas habladas hasta las... Uh, las lenguas criollas, este, las, uh, las lenguas, este, como, como lengua de, de, de, la, la lengua franca, como dicen en italiano, ¿no? que son lenguas como combinadas de algo. ¿no? Uh -huh. Todos tienen una historia de, de la lengua hablada, uh, seguido desde el principio de, de la capacidad lingüística de los seres humanos. Pero, y eso es una, una diferencia muy fuerte de las lenguas de señas, que todas las lenguas de señas son muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Sí. Como las más mmm, destacadas, las más este, famosas, las más desarrolladas, las más habladas, este, tienen apenas 400 años, cuando mucho, y en general tienen mucho tiempo. Eh, yo creo que la gente como no había apreciado primero que las lenguas de señas sí son lenguas, son lenguas completas. Con la misma complejidad, esto, ¿no? que ya es algo aceptado, pero cuando yo empecé a estudiar la lengua, no, no, era, no era así. Todavía pensaba no. Pensaban que era como un sistema de gestos. Ya, en ese sentido, me gustaría preguntarte: digamos, si tratáramos de, de definir qué es una lengua emergente y qué no, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, de una, de una forma. Pues yo siento que no tiene mucho caso. O sea, esa, esa, la tipología que se ha propuesto para las lenguas de señas se está todavía este, pensando, se está desarrollando. Eh, y muchas veces casi... El, el problema precisamente es si queremos, para mí, perder el tiempo. Ya. Yeah. Este, tratando de hacer una definición de lo que es una lengua. Sino más bien reconocer que todo el grupo cada grupo humano tiene a la fuerza algún tipo de una mezcla de posibilidades. Y, y todos lo sabemos, todos lo sabemos en nuestra vida cotidiana. O sea, uno camina en las calles del EFE, de, de, de el español te ayuda con ciertas cosas, pero en otras cosas no. Uh -huh. Y este te permite hacer varias cosas. O sea, hay ciertas funciones que emergen con el uso de la y eh, otras funciones que están relacionadas con esas primeras funciones. O a veces se reemplazan, se reemplazan con, con otro, otros medios de comunicación. Que puede ser el gesto, que puede ser este, la vista, que puede ser hasta la forma en que te acercas con otra gente. Nada más nada de la forma en que te agrupas a grupos, agrupaciones de, de gente. Entonces, tratar de hacer una tipología a base de qué. cuál cual entonces sería un criterio racional o útil para, tipo de, para proponer tipos distintos de lengua. Entonces, lo, los primeros intentos tomaron por supuesto que cada sistema de señas o de habla, este, o hasta de tocarse, este, puede compartir ciertas funciones. ¿no? Que debe haber ciertas diferencias, igual como este, en de tipolog tipologías de lenguas habladas, hay criterios distintos que podemos usar. Podemos usar la complejidad de una palabra. Podemos usar este, algo como la, la, este, la morfología, la, la, la posibilidad de combinar elementos como un verbo, por ejemplo, y un afijo de persona, algo así. El famoso lingüista Sapir, Edward Sapir, era uno de los, de los abuelos ¿no? de, la, de la lingüística. Decía, es interesante útil en, en un sentido analítico o poner tipologías, pero la tipología no nos sirve sino, si sabiendo el tipo de una lengua, no sabemos otra cosa. Claro. Tiene que decir algo a partir de los criterios que usan la tipología. En los años en 90, cuando estaban apenas descubriendo los acontecimientos en Nicaragua, ya tenían establecido la idea de que las lenguas de Sinti, sobre todo las lenguas de Sahuatlán, de son historias muy largas, así, francés, este, americanos, ¿verdad? Eran lenguas. Este, y, este, y surgió una batalla muy fuerte, una batalla este, como más bien propaganda, de ¿Sí? decir, ok, estas lenguas se van a reconocer. ¿no? Tenemos que ver que en rasgos con las lenguas que ya están aceptadas, como las este, habladas, sobre todo el inglés. Uh -huh. Entonces empezaron a buscar mecanismos parecidos en las lenguas de que parecían de las uh, estructuras ya aceptadas en el estudio, sobre todo de la sintaxis, uh -huh. más que nada del inglés, pero Entonces, eso de alguna forma cerró una puerta, cerró la puerta de posibilidad de ver a las lenguas decidas como entidades con su propio carácter y en sí mismo, y no solo en términos de niveles de análisis temas de palabras enunciados sino más bien como enunciados en un sentido más común eh, enunciados con funciones comunicativas entonces cuando empezaron en Nicaragua, sí era muy, muy este, importante para ellos Primero decir, es algo que ellos están, están, están surgiendo desde más o menos la o sea, los chavos que vinieron en Managua, todos tenían su sistema de comunicación con ciertos grupos de personas, ¿no? sus parientes, tal vez con suerte con otros solos de sus pero normalmente no.